Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a una, bueno, Fatmei Animation, una parodia de Dragon Ball Super, ¿no? Que bueno, acá encontré el canal de un tal Tomia F el video en de la descripción de este video que va a que es Dragon Ball Super, la película de The Shinkan Parte 1 Proyecto Fatmei y bueno y bueno, ha hecho no sé de qué año es, acá no lo veo. Hace un año. Bueno, voy a reaccionar a ver esta para ver nada, capaz esté buena. Y ok, sin más preámbulos vamos a ver qué contiene. Y luego vamos a quitar contra el papá del padre de Los Ángeles, que se yo. Y bueno, sin más preámbulos ya de y a ver. Basada en la obra original de Akira Toriyama. Está muy fuerte. a la casa fama bien, ya puedes pedir ¿cuál será? su sí, siena sí, ok y en los segundos que tal ya el tubo es para que mejor ¿no? Universos eliminados por Senosama. ok, ¿Y ahora quién es? Podrías apresurarte. los que no tenemos todo el día. Uh -huh. Nada no. cumplir. Pero no puedes pedir ese reserva Qué, no. <laughs> qué mal. Lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados. <ríe> <tose> ah, las feas... Ah... No. <tose> Maja, En verdad, no podría concedernos ese deseo. Por favor, se lo agradeceríamos muchísimo. no. Vale. lo siento realmente, pero los universos ya fueron borrados. Ah, o sea, los universos se han esforzado muchísimo para sobrevivir. Es más, si Zenosama está de acuerdo podríamos hacer más torneos. Me parece una buena idea. ¿Cuándo haremos el próximo torneo? Gran Zenosama, por favor, compórtense. Mm, sí, hmm. El Gran Sacerdote no suele ser tan inflexible. <risa> no me miento, loco. ¿Qué demonios estás haciendo, Goku? ¡No seas irrespetuoso con el Gran Padre! Por el capricho de los dioses, muchas personas inocentes han sido eliminadas. Allí. Esta lucha por la supervivencia ah, nos ha hecho charlar no, aún más de los niños, la he eh, Lo que para ustedes es un simple juego. Para nosotros fue todo o nada. Mm. No es justo que por un capricho, muchas vidas inocentes se han perdido. Ya tengo la posibilidad de revivirlos. Ey, pará un poco. Mm, no podía nivelar el audio. Está acá, una parte. Y otro está muy bajo. No puede nivelar con la edición. Pero yo hago los videos. nivelo el audio no sé, es una curiosidad que se escucha demasiado bajo y en unos pocos segundos el audio está alto no sé, se va a no lo aprovechan. así está bien, después baja. bajo ¿cuántas promesas se han roto? ¿viste? acá está alto total ¿cuántos guerreros han caído protegiendo a los suyos? Exacto. es el animal está un poquito abajo ustedes no merecen ser llamados dioses después de esto go, go, go. en ese caso tienes pensado revelarte ahora entiendo el sí. pensamiento de sabas los humanos han perdido el respeto por los dioses ¿Qué ¿Qué te el todo que comience sí, el el ahora, el sí. para el universo entero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? más aquel que la justicia. La... En ese caso. Ay tal todo. En tal. ese caso tendré que te, te superarte. No me interesa que seas el gran sacerdote de los dioses. micrófono. No me interesa que seas el, seas ah, el no, no, gran no, sacerdote de mis bueno, dioses. el micrófono. No me importa quién seas. Ok. Tendré que enfrentarte hasta que ya no tenga fuerzas. ¿Qué importa si solo soy un mortal? ¡Detente, Kakaroto! ahí <risa> <risa> <Okay, sí>, un <¿no? risa> okay, Realmente no pensé que fueras tan estúpido e irracional. No me dejas más opción entonces. ¿O...? Uh, ¿Mapellar? Si crees que puedes superarme, entonces detén esto. ¿Tú te a... Es un equipo muy gigantesco. <risa> ¿Es Oh no, ¿qué ha hecho? Eres un estúpido Para crear un nuevo universo se debe destruir el existente oh, Vamos a pasado No va, El Argon Ball Super, pero ya a no te hice. ¿Qué tal? Ah. Ay, que terminó. Ya tengo miedo. Hola a todos mis amigos de YouTube, les hago ah. a mis amigos, Tomy F. Me creamos un sitio donde estaré subiendo contenido de contenido de los personajes de Dragon Ball Super ah, eh, muy sano tu contenido amigo, ¿eh? Porque cada imágenes de cosas, no sé Tu contenido muy es extraño No sé, ah, no hay mucho de mi cara ah, Olvidar, ah, bueno, ya, vamos a ir viendo Vamos pues, a, por... a ver Uy. Con la animación, ok. Oye, ¿acaso lo no hiciste? Sí, <ríe> Jiren. ok. Hace falta que les responda? ¿Qué? Yeah. ¿Por qué estás interrumpiendo la pelea final? ¿Y por qué? ¿Qué caso tiene continuar? ¿Qué vas? ¿Acaso volvió a su forma anterior? ¿Más? Quiero que escuches bien, hombre. Tu arrogancia mm -hmm. es algo que no puede ser perdonado. Sin embargo, jamás me había esperado esto. Jamás me imaginé que incluso mis propios hijos me traicionarían. Oh, se lo cuenta bien Oye, Whis, ¿por qué has retrocedido el tiempo? Si el destruía todo, hubiera acabado con las esperas de calor. Qué extraño. Nunca lo había visto comportarse de esa manera. Me sorprende que recién ahora se me cae. ¿Acaso creían que no estaba enterado de los estados que nos causaban? La realidad es que todo no se parte del plan cero. A Realmente no esperaba que los dioses también me traicionaran. Ustedes son solo escoria. Tan predecible. Ah muy rápidos. Ayón. No. Papalo. Ah. Mm. Oh, mata uno. Uh. Mmm. ¿Qué ha hecho? hecho? Oh, Sorprendió. Oh. Ah, ah, ah, ah, ah. Creo que ya es el nace jueves. No sé. ¿Qué estás haciendo? No, no. ¡Espóndeme! Muy bien. Voy a castigarlos <risa> por romper las reglas divinas. No. No. Tarde, ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué está ¿Qué pasando? pasando? <risa> ¿Qué está pasando? ¡Qué rebelón! <risa> sí, mira, ¡Ese miserable encerró a Zenosama! ¿Cómo puede ser que un dios en la destrucción se quede sin hacer nada, insectos? Lo siento, Kakaroto tiene razón. No me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Espera, Vegeta! ¡Ay, no soy Vegeta ha decidido enfrentarse al gran sacerdote y madre? está a punto de atacar. ¿Podrá Vegeta enfrentar al padre de los doce ángeles? A bueno, en la parte 2 de Dragon Ball Super, el ángel de la oscuridad. Ok. Continuará. Okay. Goku. Hola, soy Goku. Ese maldito tiene unos poderes impresionantes. ¡Vegeta! ¡Ten cuidado! ¡Podría matarte! ¿Cómo podemos vencer a ese insecto? dejaré que se salga con la suya! No, El ser, próximo ¿no? capítulo verá, los dioses de cada universo están impactados, todos un aniquilados, no se lo pierdan. Muy alto. Ok. Ok. Cristo. Okay. Algo más. Ligo. Así como suscribirse al canal si quieren más animaciones como esta. Está bonita música, eh. Ok. No, la verdad, si está bastante nervioso. Y me suscribo para ver más animaciones que se metan a quiero arpas. a canal si te tiene dudas, eh. Quizá algún momento la recibiré también si permite, no. No sé, son montones de momento capaz que tenemos algunas y... bueno gente, creo que esto ha sido la ración de hoy espero que te haya gustado si es así bueno, puedes darle una me gusteada me guste así de grande, compartirlo suscribirte a este canal para más raciones, reacciones eh, también reviews y, y gameplays ¿no? y bueno creo que lo dejamos hasta acá y bueno, eso es todo, soy Jose Ultimate y nos vemos en el próximo video. Bye, chao, adiós.